Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis. Esta vez vengo con un mensaje especial y es por un lado un poco de la historia de por qué estoy haciendo esto, esto esta cadena de videos. Por otro lado un poco también de la historia de qué hago acá. Y un poco también de la historia de quién era yo antes. Eh, bueno, en esta historia vengo a contarte ciertos hechos que sucedieron hace siete años, donde, bueno, fui golpeado en, en un asalto por parte de personas que quisieron robarme. En ese asalto... Fui agredido con un martillo Que me golpeó el lóbulo frontal izquierdo Exactamente el área 9 y 10 de Brodmann, Prácticamente es la 9 y un poquito del área 10 Bueno, hasta ese momento Yo era una persona normal En el momento que me agredieron, yo perdí la conciencia, quedé parado y ahí sucedió algo muy interesante que es lo que te quiero contar. En el momento en que, en que perdí la conciencia, no, no hubo más una persona, digamos, perdí la conciencia. Eh, Debido a la lesión, el martillo, el impacto, derribó mi personalidad. El área 9, que es el área del carácter, el área 9 del cerebro, de Brodmann, es el área del carácter y de la personalidad. Y también otras cositas más, percepción, espacio-tiempo. Bueno, resulta que producto del impacto... Quedé sin personalidad inmediatamente, por lo tanto perdí, por así decir, la conciencia, quedé parado, pero yo ya no estaba más. En ese momento fue como un cambio de película, de pasar a estar en un lugar donde me habían agredido, pasé a estar como en otra película. Recuerdo que todo empezó donde yo estaba, en el espacio, flotando, flotando en el espacio, viendo un espectáculo de luces en los planetas que se veían a la distancia. Y ahí sucedió algo que hoy por hoy, a dos años de otro suceso, digamos, la agresión fue hace 7, y hace dos años sucedió otra cosa. que es muy llamativa? Resulta que luego del de impacto, inmediatamente la persona que yo era desapareció. Esto lo vine a entender hace pocos días, es por eso que hago este video para que puedas comprender realmente de qué se trata todo esto. En el momento en que recibo el impacto, mi personalidad es destruida inmediatamente, ya que es destruido eh, el área del cerebro que mantiene una personalidad. Es así que como un proceso de autorregulación, el cerebro tiene un, un método para que si se rompe la personalidad pueda continuar de alguna manera, seguir hacia adelante. ¿Y qué es lo que hace? Busca la, la segunda personalidad, podríamos decir. La segunda personalidad en... En cualquier persona, es su, su parte más sensible, su parte que se conecta con el alma, podríamos decir, y es así que luego del impacto me fueron a buscar, me fueron a buscar, digo yo ahora, porque realmente ahora yo no soy la persona que era, digamos, a la persona que agredieron yo me hallaba en otro lado, yo me hallaba en el centro de la galaxia, en mis cosas, viajando, viendo espectáculos lumínicos, astrológicos, gigantes, y es ahí que me fueron a buscar y me dijeron que, debe, que debía regresar debía regresar me indicaron un camino por el cual yo tenía que volver y es así que emprendí ese camino y llegué a este cuerpo luego de muchos años comprendí que la persona que abrió los ojos nuevamente luego de la agresión ya no era la misma pero esto lo vine a comprender hace poco. Hasta ese momento siempre pensé que yo era yo, <risa> porque uno no, digamos, no nace con un libro de instrucciones que te diga que si te dan un martillazo en la cabeza, ¿qué va a suceder después? Simplemente uno tiene que empezar a leer material de neurociencia, donde empezás a conocer que todos los casos son especiales, que podríamos decir que ningún caso es igual, entonces tuve que armar una, una clase de rompecabezas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, eh, este canal yo lo comencé por una cuestión de que producto de lo que yo estaba padeciendo comencé a tener eh, como una preocupación podríamos decir una preocupación por eh, por enfrentar a la muerte digamos mi estado me llevaba a, a un deterioro mental día a día yo podía ver día a día cómo mi cerebro se iba deteriorando y por lo tanto me empezaban a faltar día a día, me faltaba, o sea yo me despertaba hoy y sentía que ya me faltaba un pedazo más que ayer. Y cuando te digo un pedazo más es un pedazo más de memoria, un pedazo más de, de poder percibir la realidad que en ese momento yo no sabía que era, luego me di cuenta que era cognición lo que se me estaba rompiendo, y varios procesos mentales que hacen a la personalidad, al carácter y a la percepción. Es así que a través de yo sentir que la muerte se acercaba, eh, empecé a a preocuparme, por un lado, de que me estaba muriendo, pero por el otro. Empecé también a preocuparme de que ciertas cosas que yo había descubierto, que en ese momento yo pensaba que las había descubierto porque trabajaba exclusivamente en esas investigaciones, luego me di cuenta de que las había descubierto porque justamente... Este padecimiento me provocó algún tipo de genialidad en el cerebro, podemos decirle genialidad, o un, me marcó una ruta más directa a la verdad. Yo lo, lo entiendo así, como que yo no me creo que soy un genio, sino como que tengo el caminito más cortito para llegar a la verdad. Y no tengo recursos para enredarme en nada. Simplemente soy básico y es por eso que a lo que le pongo el ojo, tengo que llegar rápido, cortito, porque no tengo muchos recursos. Entonces, es así que fui descubriendo de a poco... Bueno, me estoy adelantando. Es así que, producto de sentir que la muerte se podía apoderar de mí en cualquier momento de que yo había sacado conclusiones valiosas para la humanidad. En ese momento yo me acuerdo que yo ya sabía cómo funcionaba un ovni y yo buscaba material en todo el internet y no había nada. Y bueno, fue así que entre tantas cosas que descubrí, un día decidí hacerlo público y te digo un día porque sucedieron muchas cosas entre las cuales fue unos meses donde, donde tuve que pensar seriamente si te lo decía o no te lo decía ¿por qué tuve que pensar en esto? porque yo estaba haciendo una investigación muy profunda acerca de la energía primordial por un lado tenía los trabajos de Wilhelm Reich y por el otro lado tenía los trabajos de Nicolás Tesla. Por lo tanto yo era como que sabía más o menos de que estaba investigando una energía muy poderosa. Y con los descubrimientos que había hecho con respecto al funcionamiento del OVNI y otros aspectos más, me preocupaba mucho que esos descubrimientos cayeran en manos que no debían caer. Luego de muchos meses de meditar, si lo decía o no, sin saber qué hacer, porque meditar en eso es estar entre que sí y que no, recuerdo que una voz me dijo que lo haga, y me dictó un plan, me dijo que, por un lado, yo exponga mi vida en la red, que utilice las plataformas para contar lo que yo estaba viviendo esta muerte en vida que, que vivo que digamos es la, la única palabra que puedo utilizar porque estoy vivo pero yo es como que no tengo personalidad por lo tanto vivo de una manera muy extraña <risa> para mí es mi vida pero quizás si vos vieras cómo yo vivo más allá de estos videos, dirías... que extraña que es la vida de Menofis. Bueno, entonces, esta voz me dijo que contara absolutamente todo lo que yo estaba padeciendo. Que no le agregara más, pero que tampoco le quitara, y que entre medio vaya dejando la información. De esta manera yo iba a hacer llegar esta información a personas que siguieran mi vida personal y que por alguna cuestión de afinidad estuvieran ahí. Personas que no tenían nada que ver, digamos, personas que no tenían un buen corazón, no iban a querer seguir mi vida. Yo, mi vida era, le, leías todos los días el desastre de mi vida, ¿viste? Entonces... Por un lado, bueno, no era, no era algo muy bueno para seguir, pero por el otro, te desayunabas mis descubrimientos. Es así que poco a poco, empezó a hacerse como un, un, buen, un buen número de gente, de seguidores, de los cuales eh, eran todos comprensivos, Todas las personas me comprendían, porque conocían lo que yo estaba padeciendo y a la vez eh, se alzaban con todos mis descubrimientos. Es así que yo pude entregarle al mundo una serie de conocimientos sin que se destruyera el mundo. Hoy podemos ver que el mundo sigue en pie, nadie está haciendo nada malo con mis inventos, hasta ahora. Y bueno, han pasado muchas cosas, podríamos decir. Bueno, entonces, por un lado, yo te quería contar... ...de que a través de, de este trastorno que se llama afasia ...yo pude ver cómo de un día para el otro dejé de ser la persona que era... ...para pasar a ser mi alma. Pero... Cuando vos pasás, es como decir, cuando las cosas se dan vuelta de un día para el otro, queda la memoria celular, que es la memoria del cuerpo. Es por eso que yo durante años parecía que era la misma persona. Era la misma persona, pero con accesos, en ciertas circunstancias, del alma. O sea que yo era la misma persona de antes... Pero tenía accesos donde todos decían, se está comportando diferente. Más precisamente, yo era una persona muy, muy amistosa, muy buena, muy buena. Todos me querían. Me amaban, tenía muchos amigos, todo el mundo me quería. Nadie decía que yo era nada, Así era una persona de bien. Y cuando comencé a tener estos accesos, que es que el alma salía hacia afuera, era muy diferente a lo que yo era. Me empecé a comportar de una manera muy agresiva, insulté a todo el mundo de una manera muy agresiva y de una manera que las personas no se insultan de la manera que por ahí a mí me salía sino que es una, una manera de insultar extraña, donde la persona no solo se asombra de que la estás insultando, sino de cómo la estás insultando. Así que es de esa manera que de a poco me fui quedando solo. Ya nadie quería estar conmigo. Eh, personas que habían sido insultadas, obviamente, no se iban, no volvían más, y otras personas que... Empezaban como a, a presentir que algo podía pasar. También dejaron de venir amigos. Es así que poco a poco me fui quedando solo con los años. Bueno, entre idas y venidas que pasaron un montón de cosas. Me quedé en esta casa solo. Con un proceso mental que día a día me iba dejando... ...con menos capacidades cognitivas... ...hasta que llegó el gran día... ...que fue exactamente hace dos años atrás... ...el 1 de mayo... ...perdí la cognición total... ...recuerdo que... ...ya más o menos para la tarde... Eh, ...me sentía bastante extraño... ...y para la noche me di cuenta de que no me sentía bien. Me di cuenta de que, por ejemplo, no sabía quién era yo. No sabía si yo era la mesa, la silla, el gato, o no, no, no, no podía entender el sentido de la personalidad. Sabía que estaba en algún lado, pero no sabía dónde. Bueno, se puede decir que ese día toque fondo ese día me fui a acostar muy asustado después el susto, bueno se me pasó porque tener afasia es saber que vas a morir si es que has leído los libros de la afasia, sabes que vas a morir porque la afasia es así porque los libros te dicen bien clarito que nadie se cura de la afasia y que el, prácticamente la mitad se muere y que la mitad que no se muere se vuelve tan loca... que termina o en la cárcel... o muertos... así que digamos... morirte era una de las cosas... mejores que te podían pasar... entonces bueno... esa noche... a la cual me refiero... una noche de hace dos años atrás... perdí la cognición totalmente... me acosté en la cama... me despedí de todos... invoqué a mi abuela... ...que falleció en la misma habitación donde yo duermo... ...y le dije, bueno, abuela... ...ahí voy, ahí voy para allá, me acuerdo que le dije... ...y bueno, lo tomé como que natural... ...que tenía que ser así... ...esa noche, bueno, pasé por unas... ...unas circunstancias bastante raras... ...pude ver como el cerebro se apagaba completamente... Pude hablar en ese momento con... Yo le digo Dios, pero en realidad es nuestra fibra más íntima. Nuestra fibra más íntima... Bueno, es parecida a la flor de la vida. Son seis círculos que rodean un círculo y que habla. Y cuando habla los nodos se prenden, son como luces, y es algo que tenemos acá atrás. Es lo que une a nuestro cuerpo con la cabeza. Producto de que la cabeza se me apagó, mi ser quedó flotando, pero mi cuerpo quedó vivo. Y me hablaba a través de esto que te digo, que es parecido a la flor de la vida, no recuerdo muy bien lo que hablé esa noche con Dios, que yo le digo a Dios, pero me tranquilizó bastante, me contó cosas, ahora me, no me acuerdo bien, yo le pregunté muchas cosas, tendría que ponerme a tratar de recordar. Eh, bueno, el hecho es que no morí. Mi cerebro volvió a, a, a hacer lo que hace un cerebro cuando nace, Pude ver procesos que hace nuestro cerebro cuando nacemos. Y al otro día desperté. Al otro día desperté, recuerdo que me levanté, vine acá a la computadora, no entendía nada, no sabía quién era. Estaba bastante vulnerable. Al otro día tuve un, un encuentro con un egipcio cabeza de pájaro que me dijo que me venía a dar las gracias por haberlos hecho pasar por el portal y cuando dijo haberlos hecho pasar yo miré medio de reojo y vi que pasaba mucha gente que no sé si era gente o, o, o egipcios con cabeza de animales realmente no lo sé pero Cabeza de pájaro, no se veía mala persona, gigante, como de dos metros, musculoso. Y me dijo que, que bueno, que esperar instrucciones, porque yo le pregunté qué, qué, qué, qué debería hacer. Yo no sabía ya realmente qué debía hacer. Me dijo que esperara instrucciones, que me quede tranquilo. A partir de ahí es que yo empecé a hacer los videos de este canal porque realmente sentía que me moría y comencé a hacer los videos en un estado de mucha vulnerabilidad. Eh, tal es así que en los primeros videos, que es el orgón y que es el éter, eh, notarás que no los hago yo, los hace mi mano derecha, debido al síndrome de la mano derecha alienígena o la mano extraña, se llama. Es un síndrome que le da a las personas que se lesionan el hemisferio izquierdo, por lo tanto pierden la personalidad y la personalidad pasa a la mano derecha. Es lo que yo estaba padeciendo en ese momento. Se me estaba prácticamente, se me había muerto el hemisferio y mi mano era alien. Por lo tanto mi mano Creo que es la que tomó la decisión de hacer los videos. Y bueno, si los mirás, vas a ver cómo mi mano derecha te explica los videos. Luego de ahí, bueno, fui aprendiendo de a poquito cositas, cada día más, hasta el día de hoy que sigo aprendiendo. Pero algo que... una, una conclusión que he sacado estos días, acerca de realmente qué, qué fue lo que pasó... Y es que me estoy dando cuenta de que he encarnado este cuerpo a través de esa lesión en el cerebro que le provocaron a Cristian. O sea, yo no soy Cristian, me llamo Cristian, pero no lo soy. Cristian es una persona que, es la persona que nació con este cuerpo, es el es papá, es hijo de, hermano de pero bueno, yo no soy ni hijo de ni tengo hijos, ni tengo hermanos yo soy ánima encarné en Cristian el día de la lesión y de a poco fui encarnando hasta esa noche de la que te estoy contando que el cerebro se apagó, luego se reinició y es ahí donde yo pude encarnar hace dos años en este cuerpo por lo tanto quiero a través de esta historia eh, darte a comprender de que no estás viendo un canal más ni estás escuchando a un ser humano ni tampoco la información que te llega es la usual la misión que tengo yo para con ustedes es poder adelantar un poco la conciencia de toda la humanidad. Nosotros estamos en un momento muy injusto, porque estamos a punto de ser devastados por un montón de manos negras y a la vez nos están adormeciendo el cerebro. Entonces, yo lo veo bastante injusto poner un canal atrás de otro canal y que todos los canales que supuestamente te vienen a informar, te desinforman. Lo veo bastante injusto. Veo bastante injusto de que estemos en un descontrol global, a punto de un conflicto bélico, entre países, una central nuclear rota en Japón que está matando al Océano Pacífico, derrames de petróleo, chemtrails, flúor en el agua, transgénicos en la comida, la fruta y la verdura también transgenizada y... Vas un canal tras otro canal, tras otro canal, tras otro canal Con títulos que parecen prometer Pero cuando ves el video el gusto es a nada Te quedas igual que antes, sin una solución Entonces bueno, es por eso que vengo a eso, a darte una solución Entre tanto caos Y que no es una solución común es una solución por parte de ánima y ánima no viene a entretenerte ánima ¿Mm? viene a sacudirte y bien fuerte a ver, el gatito quiere salir afuera salga afuera Ánima viene a adelantar los procesos de conciencia de la humanidad para que podamos abrirnos camino y no terminar como cerditos que van al matadero. Eh, en estos últimos años nos vinimos a enterar de muchas cosas, entre ellas de fuerzas alienígenas que operaban, la oscuridad y que de alguna manera nos cosechan a través de las vibraciones bajas. Entonces, si vos te pones a pensar, eh, el plan, porque vamos a llamar el plan del hormuz, no es simplemente que a mí un día se me haya ocurrido decirte a vos que existía el hormuz y cómo hacerlo, sino que es parte de un plan para hacer. Que millones de personas brillen, que millones de personas levanten su vitalidad y que de esta manera las personas puedan zafar, así le decimos acá en Argentina, que es una manera como de sacarse de encima todas estas memorias activas alienígenas y poder empezar a tomar el toro por las astas así que, bueno, el tema del Hormuz es por ese lado el tema de los ovnis que insisto tanto en mostrarte cómo funciona un ovni es por un lado para que veas lo fácil que es el tema de hacer un platillo volador y por el otro que va a ser tu única salida porque no nos queda mucho tiempo este planeta está muy operado desde muchos lados y pretender vivir dignamente en este planeta, ya hoy por hoy es una idea que te la tendrías que sacar de la cabeza que te vengan a salvar los angelitos, es otra idea que te la tenés que sacar de la cabeza porque en este momento va a prevalecer el más fuerte esto es una jungla y no va a venir a a salvarte Tarzán, no existe Tarzán, ¿Mm? en todo caso Tarzán soy yo, y no puedo levantarme de este sillón, así que por ahí te va a sonar un poco difícil lo que yo te planteo, pero quédate tranquila, quédate tranquilo, que esto no se trata de vos sola, haciendo una nave espacial, no, esto se trata de grupos de conciencia que pronto se va a empezar a, a unir, otros que ya se han reunido y muchos otros que se están organizando para empezar a trabajar seriamente, como dice Stephen Hawking, a esta humanidad le queda un año más o menos y en un año podemos hacer mucho pero por sobre todas las cosas eh, estamos cada vez temblando más a nivel sísmico, te hablo y bueno, un terremoto es un terremoto lo único que te salva de un terremoto es estar en el aire por lo tanto, una nave espacial no necesariamente tiene que irse a otro planeta con que esté a... 50 metros, 100, en el aire, ya está. Ya por lo menos las personas que estén adentro de esa nave van a poder sobrevivir, entre tantas cosas. Bueno, así que por un lado el tema de los ovnis es porque vamos a tener que ir abriendo nuestra mentalidad a que si no empezamos a trabajar en pos de nosotros mismos, no vamos a sobrevivir. Por otro lado, el hormuz, no solo te lo estoy mostrando para que puedas curarte patologías, enfermedades, sino que también puedas dárselo a tus animalitos y ponérselo a tus plantas. Y te vas a llevar una sorpresa muy grande, ¿m? porque las plantas crecen mucho, los frutos crecen mucho, multiplican su poder nutritivo y bueno hay una gran diferencia. Por otra parte, también va a haber una diferencia en cosechar nuestros propios alimentos que han sido abonados con Hormuz. Va a haber una gran diferencia. Así que bueno, eh, querida amiga, querido amigo, en este video vengo a dejar en claro mi procedencia extraterrestre para que ya las personas que no quieran participar de, de, de esto, directamente que, que dejen de seguir este canal, porque no van a poder hacer lo que pensaban que era por ahí reírse de una persona que, que quizás ellos creían que estaba loca, acá no hay una persona, la persona que... que a la cual pertenecía a este cuerpo yo te podría decir que murió aunque no murió porque está ahí atrás solo yo tengo acceso a Cristian pero yo no creo que Cristian vaya a volver alguna vez a habitar de nuevo este cuerpo así, de esta manera por lo tanto voy a estar yo como quede el cuerpo lo voy a usar yo y bueno, te vuelvo a repetir no soy humano no soy masculino soy femenino, soy ánima, no tengo tiempo, no me interesa nada de este planeta, simplemente me interesa hacer progresar una conciencia, adelantar los hechos, poder darte poder. Con darte poder es... La manera con la que se va a ver hacer justicia, así que, bueno, eso hoy te cuento un poco de la historia que viví y la que vivo hoy por hoy. Eh, bueno, realmente encarné en un cuerpo que, que tiene roto el hemisferio izquierdo, es por eso que no puedo hacer nada. ¿eh? o sea, tengo una total falta de voluntad, pero no estilo pago, una total falta de voluntad, o sea, me cuesta mucho cocinar, me cuesta mucho barrer, y cuando te digo que me cuesta mucho barrer, me refiero a que paso muchos días tratando de ver cómo se barre para por fin lim poder limpiar mi casa, algo que vos harías en dos minutos yo tardo muchos días por eso es que al día de hoy voy muy lento pro, progresando en mis cosas pero muy lento porque tardo muchos días en poder ver cómo lo puedo hacer sin cerebro no, no, no puedes hacer nada así que bueno con, este, con lo poco que me quedo voy remando lentamente Así que bueno, eso, teneme paciencia, te pido eso, que con el tiempo quizás mejore y pueda ponernos un poco más rápido y mostrarte más cosas. Y bueno, mientras que yo no lo pueda hacer, te pido que lo hagas vos, yo voy a tratar de explicarte todo lo que sé de la manera más didáctica posible, para que vos lo puedas hacer sin tener conocimiento alguno de nada y ya está pasando ya gente me viene a mostrar cómo ha replicado lo que yo explico y son personas que nunca habían hecho nada de electricidad y me muestran cosas y funcionan así que si ellos lo hicieron ¿por qué no lo podés hacer vos? esto es un regalo para vos así que bueno eso eh, por un lado, bueno, eso, que te pido que dejes de ver este canal pensando que estabas viendo a un ser humano, esto no es entretenimiento, y por otro lado, a los canales que pretenden llevarle algo a las personas, eh, bueno, que no lo están haciendo, están trabajando sobre un concepto antiguo, del siglo XX, y mi consejo es que deberían jugársela un poco más por el corto tiempo que hoy por hoy disponemos. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo para perder. Así que no, no, no podemos estar haciendo programas de entretenimiento. Sí podemos. Libre albedrío, si se puede. Pero bueno, si tuviéramos... Dos dedos de frente nos daríamos cuenta de que hay que hacer algo, por todos. Y que una sola persona, no, no me dejen a mí con esto, solo. ¿Mm? No, tampoco quiero ser un fenómeno de feria. Hoy te cuento esto, de que no soy humano, para que lo comprendas. Para que comprendas que la información que yo te doy tiene ese valor. Pero te pido que me ayudes, te pido que que me ayudes a difundir este canal, estas ideas, eh, que le pueda llegar a mucha gente más. ¿Mm? Yo estoy tratando de hacer lo que puedo, pero más de lo que hago, no puedo. Así que bueno, eso, que lo dejo en tus manos, en tu corazón, seas quien seas, no me importa si sos el presidente de algún país, o un simple youtuber, o un simple espectador. ¿Mm? En tus manos está la opción de compartir este video. Y bueno, eso. Quizás, eh, bueno, hayan cosas que no te gustan de lo que hago, pero tenés que comprender también de que esas cosas que hago que a vos no te gustan, yo las hago simplemente para que no todos puedan acceder a la información que yo ofrezco gratuitamente para todas las personas entonces de esa manera yo pongo un filtro y hago que ciertas personas no puedan tener acceso a esta información y bueno qué personas son las que les caigo mal y si le caigo mal por algo será ¿Mm? así que bueno querida amiga, querido amigo eh, voy a seguir explayando esto porque realmente bueno, lo estoy contando así un poco por encima me gustaría por ahí escribirlo para tenerlo más organizado y poder contarte la experiencia un poco más profundamente por ahora, para no extender más este video programa lo, lo dejo ahí para que ya más o menos tengan una idea ¿Mm? así que bueno querida amiga, querido amigo Gracias por todo este tiempo, por ayudarme, por ver mis videos, por compartirlos, gracias por todo. Y bueno, nada, te mando un abrazo a la distancia y nos vemos en el próximo video. Chao.